Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás La verdad que este es un video para poder agradecerles Realmente en menos de día, un día o casi día y medio pasamos de ser menos de 20 personas en el canal a más de 100 y cada vez van ingresando más Eso me demuestra que, que hay un interés en el canal en las cosas que estoy mostrando y me da muchas más ganas de obviamente enseñar más cosas cada vez más avanzadas o de diferentes temáticas eh, el canal, bueno, les voy a decir tres cosas, ¿sí? La primera tiene que ver con agradecimiento, la segunda con lo que estamos o lo que muestro en el canal y la tercera que va a ser una pregunta, ¿sí? Así que, bueno, primero principal, como les decía, gracias por sumarse, gracias por, bueno, por compartir, por, por comentar, por aportar. Eh, me sorprende mucho el interés y la verdad que me, me motiva mucho, como les decía. La segunda cosa que les digo es que en el canal van a encontrar... Un montón de videos en el que comparto información y conocimiento sobre herramientas gratuitas y tal vez no gratuitas. Como por ejemplo, GIMP con lo que es edición de imágenes, con eh, Krita como lo que es para ilustración. También van a haber videos de Inkscape para hacer ilustración vectorial, digital también. También de animación, programación, con Scratch Junior y posiblemente con Scratch en un futuro cercano. Eh, y bueno, 3D también con Blender y espero poder eh, incursionar y alcanzar este, sus expectativas si quieren otros programas que ustedes quieran este, proponer eh, y mientras también creamos contenido o creo contenido de forma avanzada sobre lo que tenemos así que bueno, hay un mundo de cosas para hacer así que la tercera cosa que les quiero preguntar y decir es ¿qué programa o qué cosa les gustaría aprender? Así que bueno, bien, para cerrar, simplemente agradecer de vuelta y decirles que yo creo que la tecnología está ahí para ser usada, para activar nuestra, nuestra creatividad en función de, de, de lo que queremos hacer, usar la tecnología como nosotros queremos y no, y no que sea al revés, no dejar la tecnología que, que, que agarre a los chicos y que les muestre lo que quiere. Y que, y que lo lleve para donde quiere, sino que al revés, agarrar la tecnología y usarla como una herramienta. Siempre lo digo, veo que por ahí hay muchos padres que, que no dejan que sus chicos se acerquen a un teléfono o a una computadora o a un televisor. En parte está bien, pero yo considero que es como, es una herramienta, es como un cuchillo. Si uno no tiene eh, por ahí cuidado y conciencia con lo que es ese tipo de herramientas, se puede usar para malos usos, pero también se es, es, puede usar para buenos usos. Un cuchillo no la tecnología es simplemente igual, es una herramienta. Hay que saber usarla y por lo menos la propuesta del canal es esa, o sea, usarla para crear cosas interesantes. Y estamos en un momento en el que la tecnología es prácticamente clave y esencial y el que, la mejor, se, el que mejor sepa utilizar la tecnología hoy en día va a ser el que mejor se desempeñe el día de mañana. Y hoy en día, con tanto Zoom, tanta clase virtual, tanta cosa de esas, que muchas veces son conocimientos que no se llegan a utilizar al 100 y se dejan de lado otros como lo que es, les digo, tecnología o creatividad o, u otro tipo de recursos, es una lástima y desde el canal es, es el aporte que intento hacer. El futuro va a requerir personas que sean creativas, que puedan resolver situaciones, problemas, que sepan usar lo, eh, con lógica y con creatividad eh, diferentes tipos de herramientas y, y bueno, y, y la idea del canal es un poco, un poco eso así que nada, espero que les sea útil a ustedes, grandes chicos no niños, como quieran son todos bienvenidos <risa> y nada, más que feliz de tenerlos por acá y poder crear cosas que les sean de utilidad así que bueno, espero que nos divirtamos juntos y aprendamos un montón de cosas más así que nada, de vuelta, gracias y nos vemos en el próximo vídeo, <risa> adiós